¿Qué tal, mis amados? ¿Qué tal, mis amadas? Un saludo bien fuerte y bien cariñoso de parte de sus amigos. Elida. Y Rafael Caballo. Así es, les saludamos con todo cariño. Y pues gracias, gracias por estar nuevamente, eh, pues viendo y escuchando estos videos que sabemos que los están compartiendo porque son, de, que sí, sí, sí los son de, de suma importancia. Eh, ya que pues eh, Dios nos permite eh, eh, cada cada año que estamos en vida poder salir adelante en, uh -huh. en los uh, planes, propósitos que, de... que tenemos Pero siempre con la ayuda de nuestro Dios Así es de que Así es. gracias, gracias nuevamente por estar con nosotros Miren, oh, hoy tenemos un tercer programa de, Dejen ponerle santito esto. Hoy es el tercero. Enciende. Enciende tu GPS, tu GPS. la parte número 3. La parte tres. Ok. Así es. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Así es. En Rafaelida Rafaelita TV. Rafaelidatv.com. Uh -huh. Aquí estamos. Y bueno, pues nuestro correo ahí está también. TV arroba gmail punto com. Sean así de bienvenidos. Fácil. Así de sencillo. Bienvenidos. ¿verdad? Entonces, pero déjeme hacerles un pequeño comentario. Vamos a hacer. Vamos sí, a hacer? claro, Entonces, claro. A veces se me olvida que estás aquí Se te comero. olvida <risa> que aquí estamos. Es que como estamos recién casados. <risa> ah, sí, qué pues va. Se, se me olvida que, que, que estoy casado contigo. Ay, qué bárbaro. No, no, no, no, eso sí que no. No me gustó Imagínense, 49 años eh, de estar aquí juntos los dos haciendo esto, ahora bueno no cuarenta años con eso eso de los dioses es nuevo así es tenemos apenas un par de años tres años cuatro años yo creo ya eh, pues ya no tan nuevo fíjate no claro que no el tiempo se pasa y se pasa volando ok así es pero esos correos que tenemos en, en YouTube en Rafael Ida 1 esa es el, uh -huh. la, la, la entrada, la clave, la, la llave para entrar a, a los videos. Rafaelida 1. Eh, así, Rafaelida 1. Y, pero bueno, en, en, en RafaelidaTV.com. Ahí está. Ahí está. Ahí está todo. Ahí, ahí está, está todo. todo. Ahí está así todo. Es. Los, y sobre todo lo último que hemos hecho. Pero hemos recibido una gran cantidad de correos, Muchos correos. Muchos correos. Ay, así es. Lo y, hemos dicho y, y no voy a decir que hasta el cansancio, porque no nos cansamos no, no, de hacer no. esto. Y, y, y es que realmente, o sea, los problemas están a la orden del día. Y alrededor del mundo. Y alrededor del mundo, así es. Aquí en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Guatemala, en El Salvador, en, en Costa Rica, en, bueno, es, ¿en qué parte? No, sí, no, no. no es, Allá en es, Europa, en es España, Italia, Francia. Eh, en fin, no, no así más países porque no, no, no tiene es sentido. mundial. Es mundial la, es, la es necesidad. Global, sí. eh, la, la necesidad es global. Así es. Y recibimos tantos correos como se nos imagina. Todos los días estamos recibiendo correos: 3, 4, 5, 6, 7. A veces 8, 10. A veces eh, hay días que, ay Dios mío, eh, bueno, sí, a, sí. a leerlos y, y, y a orar. Sí, por, y a orar por ellos, eh, claro o, que sí. Y miedos y llorando, miedos sí. y llorando. Sí. Porque. Aunque después hacemos aquí una oración general, pero sí nos gusta ponernos en las manos del Señor. Claro que sí. Intercedemos. Eso es uh, algo Deseamos general. Deseamos que el Señor conceda todas sus. Pero tú que ya escribiste y tú que no has escrito, uh -huh. pero que ya estás viendo ahorita este video, tengo una pregunta. O tenemos una pregunta. Tengo uh -huh. que se me olvida que estás. Sí, bueno, es que tú eres <ríe> el que estás conduciendo. Claro, está bien. Tenemos una preguntita. Fíjate bien. ¿Qué estás haciendo para mejorar tu condición actual, tanto en lo personal, familiar, matrimonial y en lo financiero? Y ¿Qué? es una gran pregunta. Sí, sí, claro. ¿Qué estás haciendo tú, mi amada? ¿Qué estás haciendo tú, mi amado? Así. Es. Para mejorar esa condición actual, ¿en qué cosas? Tanto en lo personal. Todas las personas, solteros, casados, eh, eh, Divorciados, como ustedes, sí, viudos. Las de Todas en, las personas. Todas las personas, como persona, ¿qué estás haciendo? Uh -huh. En tu familia, ¿qué estás haciendo para salir adelante? Para salir de esas condiciones claro, en las que te encuentras. Así es. En lo matrimonial, ay Dios mío, También. hay muchos problemas, pero ¿qué estás haciendo, mi amada? ¿Qué estás haciendo tú, mi amado? ¿Y en lo financiero? También. También. ¿Qué estás haciendo? O sea, estás haciendo, así es. Porque recibimos el correo, Ajá. nos da gusto que nos escriban, porque así les es. decimos que nos y escriban y escribanos, ustedes que no lo han hecho. Así es. Pero no te quedes allí con que ya me escribiste, oren por mí. A no, veces son tan, sí, tan, tan, tan no, escuetos, de verdad, la, las, los, los no mensajes No explican qué es lo que necesitan, cuál no es, es la música? necesidad Ajá. se tiene que decir, que se tiene que anotar Ok. pero también no me dicen qué están haciendo tampoco y es por eso la pregunta Ajá. porque a veces nomás me dicen, ore por mí pues está bueno <risa> y, y pues, pues, pues cuál es la necesidad, pues quién sabe nomás me dicen, ore por Dios. mí, ay Dios mío sean un poquito más explícitos. Más explícitos, claro. Porque la, la oración tiene más poder cuando sa, se está orando por algo en lo particular. Amén, ah, así. Eh, es. bueno, así ya más, más específico, eh, eh, eh, sí. Más específico, sí. Entonces, ayúdenos de esa manera para poder interceder mejor. Claro. Pero también yo te pregunto nuevamente. ¿Y tú qué estás haciendo? Uh -huh. Para que esa situación en la que te encuentras actualmente pueda, pueda cambiar. Pueda cambiar, pueda haber un cambio. Por, por eso es, pues enciende tu, tu GPS. Claro. Enciéndelo, por favor. Y ahí te ves, bueno, te, se ve una imagen, ¿verdad? <risa> la imagen ahí. Eh, de, con de, de ahí es una cabeza. Iluminándose ahí. Es ahí. Donde está el cerebro, mm -hmm. ahí relampagueando, ¿Verdad? Ahí se eh, ven unos poquitos por pero ahí. Pero los teléfonos, uh -huh. ya prácticamente en todo el mundo, todo el mundo los trae. Sí, pues sí, es, es, es, así está el, el programa, ya está Venga ahí. Valga la redundancia, en todo el mundo, todo el mundo los trae. Sí. ¿Verdad? Entonces. Así es. ¿Por qué? Porque se ha facilitado la cuestión de los teléfonos de una manera extraordinaria. Así está ahorita la tecnología. Ok, entonces. Déjenme decirles, pero qué estás haciendo tú para mejorar esa situación, uh -huh. independientemente de que nosotros oremos e intercedamos por ustedes. En ese lámina le decimos, al hacer, al hacer cambios, cambios, al romper los paradigmas, uh -huh. rompiendo paradigmas. Y. Es, es el, tiempo el tiempo de innovarse. De innovarse. Es el tiempo de innovarse. Así es. La tecnología está avanzando a pasos agigantados. Nos los están Tú que estás haciendo. Uh -huh. Tú qué estás haciendo. Así es. ¿Estás avanzando también? Pues es la pregunta. Bueno, para salir de esa condición, pues qué estás haciendo. Correcto. Necesitamos innovarnos. Sí, claro, sí, sí, se tiene que hacer algo. Se ¿Nosotros no que... dejamos de pensar, hija? No, eh, no, no, no. no. Pues le digo hija porque, no, no porque sea mi hija. No, <risa> no, es, es mi esposa. Es mi esposa. Pues, yo sé que, que está bien chula, de bien cariño. guapa. De cariño, gracias. Es esposa. <risa> no, es de cariño, le digo hija. Este, a ver cuando sea ella y está eh, La nuestra hija. hija. <risa> Oye, hija, cuántas las dos? <risa> <risa> sí, ok. Me pongo en un conflicto, ¿verdad? Pues no, sí. Tu mamá, no, tú, hija, tú. tú. <risa> Pero bueno, eh, así pasa. Eh, así pasa cuando pasa. Sí. <ríe> Entonces, para poder innovar, para poder cambiar, para poder transformar, para poder salir adelante, tú y nosotros y todo el mundo, mundo, todo el mundo, algo tenemos que hacer. Amén, así es. Algo tenemos que hacer. No podemos quedarnos así. Ay. Pues yo creo, yo tengo mucha fe, yo creo mucho en Dios, yo creo mucho en las estrellitas. Ay. ¿Pero no, qué estás haciendo, criatura no? de Dios? Bueno, bueno, eso es el punto. Yo creo que este, eh, el Señor nos ha dado capacidades, este, talentos que muchas de las veces están escondidos. No sabemos que los tenemos, <risa> hay que echarlos a caminar. Y hay que echarlos a Ahí caminar. Ahí la innovación. Sí, sí, sí. Ahí es la innovación. Exactamente. Pero hay algo. Déjame poner la lámina. Ahí está. Uh -huh. ¿Qué va a hacer falta ahora? Tener, o sea, ahora va a hacer falta de tener un AMP. Un AMP y ¿qué es eso? Pues AMP. Un, un AMP. Si no ha escuchado, pues al ratito lo va, la vas a ver. Una ah, MP. MP. Ahora, ahora nos hace falta a ti y a mí y a todo el mundo. Uh -huh, claro. ¿Qué es? ¿Se los decimos? Claro que sí. Sí, pues para que sepan. Actitud. Es actitud mental positiva. Eso ah, es AMP. Eso es Actitud mental positiva. Necesitamos... En ese cambio, en esa innovación, necesitamos uh -huh. de una actitud mental positiva. ¿Por qué necesitamos de una actitud mental positiva? Porque es la que nos va a ayudar a salir adelante, a claro. ti y a mí y a, y a todo el mundo. Poner, poner en acción algo nuevo que estemos aprendiendo. E Exacto. Eh, Por sea, eso es la innovación. Que necesita Por acá, eso es la innovación. La actitud, la acción, sí. E Entonces, hay esto. Pero tienes que hacer tuyo. Tienes que hacer tuyo. Filipenses 4.13 y Hebreos 11.1. ¿Por qué? Porque no, no quiero, no queremos que lo hagas de tu propia fuerza. Uh -huh, uh -huh. De tu propia capacidad. Así es. Mejor apóyate en Dios. Sí, poder decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero creerlo, creerlo, verdaderamente creerlo. Y Hebreos 11.1, pues es, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no estamos viendo. Así es. O sea, Entonces, fíjate por favor bien en, ese, en esos dos pasajes bíblicos. Todo, todo, dice todo. todo lo, lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es. Todo, todo. Ahí es donde entra la actitud mental positiva. Amén. De creerle a Dios. Creerle, claro. De creerle a Dios por la fe. Y en Hebreos 1.1 1 lo confirma, dice, posees pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo, de que, lo no que no se ve. Se ve. Uh -huh. Entonces, ¿qué estás haciendo, mi amado? ¿Qué estás haciendo Así tú, es. mi amada, para que cambie esa situación en tu hogar, en tu familia, en lo que te rodea? Uh -huh. De ahí, por eso hablamos también de los cambios, de romper claro. los paradigmas y de la innovación. De la innovación. Tenemos que hacer cambios, aprender cosas nuevas. Tenemos que sí, tenemos que desarrollarnos. Miren, fíjense quién se lo está diciendo. Un par de viejitos. ¿Sí? Pues sí. Sí. Sí. sí. sí. 75 años, 72 años. <risa> ¿Sí? Sí, pues sí, ya estamos grandecitos. <risa> y aún estamos con una actitud mental positiva. Amén. Así es. Me confiando en el Señor. Y creyendo las promesas de Dios. Amén. Correcto, así es. Y por eso estamos aquí, mírenos, por aquí estamos con ustedes. Amén. Sí, sí, o sea, estamos en este, en este mundo que ha estado siendo transformado en los últimos años mm -hmm. con una rapidez tan, tan, tan tremenda. Pregúntenme a mí. Que, este pues, o sea, es necesario, es necesario poder ser uno innovar. sí. Sí, ¿verdad que sí hace falta esto? ¿Verdad que sí? Pues pues sí, sí hace falta, mi amado. Sí hace falta. Entonces, mire aquí. Así recuerden, es. por favor. Recuerden, recuerden que el peligro de no hacer cambios, no romper los paradigmas y de no innovarse, te puede llevar a la rutina. ¿Y, y la rutina qué trae? Ay, ¿les enseño algo de rutina? De todos los días. Que todos los días se hace lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Mire, que nos perdone el personaje que voy a presentar, pero a veces habemos personas, a veces habemos personas, incluyéndonos, uh -huh. Uh -huh. de rutina. Estamos es. vuelta y vuelta, Como el de molienda. y vuelta. Haciendo siempre lo, lo mismo. mismo. así es. Por eso precisamente este Romanos 2, ¿verdad? Nos, nos, nos dice, ahí la palabra, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿sí? Para que Comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Y la sí. voluntad de Dios es que le, le creamos, que le obedezcamos, claro, que le sigamos claro. para Él bendecirnos. Amén, amén, amén. Sí, es, es que realmente se, nos tenemos que estar renovando día a día. Porque si no este, nos renovamos, venimos a hacer un ejemplo. Venimos a hacer como aguas estancadas. <ríe> aguas estancadas, que luego pues eh, empiezan a, a oler mal. Imagínense. Bueno, como... es, es, eso no, no te, lo, había, <ríe> no te lo, no lo habíamos comentado. Esto salió así. Aquí, naturalito. Natural. Uh -huh. pues, entonces, ¿por qué razón? Mire, porque puede venir el, el, el aburrimiento hay uh -huh, uh -huh. una persona aburrida mm, no sí, desarrolla no. nada pues no, no, no. Eh, o o bien eh, la desmotivación sí, sí una sí. persona desmotivada la no, no da un paso adelante sí pues es como no una persona rutin, rutinaria este no lo da sí no no, no no no lo da entonces hay que salir con cosas nuevas Por eso necesitamos claro. de una actitud Mental, mental positiva positivo. y aferrarnos a la palabra conforme de a Dios. la palabra del señor sí porque él es el que nos, nos capacita nos guía nos instruye su palabra eh, eh, en, en nuestro diario vivir es, es nuestra guía así es entonces es de suma importancia eso que le estamos diciendo si lo quieren tomar por el lado más amable eh, ya para sí. terminando, ¿qué nos dice la palabra de... Del sí, señor? Dice, nos dice ahí, eh, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahí no lo dice Tercera de Juan 1, 2. Uh -huh. Sí. Ay, qué bonito, ¿verdad? Yo deseo que tú seas prosperado. Es el deseo de cosas, Dios sí. a través de Juan. En todo, sí, exacto. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿En qué? En todas las cosas. ¿Y qué más? Y porque tenga salud. Hay mucha gente que nos pide la sí, oración por sí, la salud. Por la salud. Así. Pero, pero, pero. Ajá. Así, así como prospera como tu prospera alma. Tu alma. Así es. Así Entonces, es. mi amado, mi amada cambios, innovación. Así es. Tenemos que romper los paradigmas que, que, que a veces nos tienen bien atados. Bien atados, sí. Eh, cambios, hombre. Cambios, cambios, cambios. Cambios, mi amado, mi amada. Amén, así es. Entonces, ¿qué más tiene Dios para nosotros? Mira que te mando que te esfuerces, nos dice, y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1.9, ahí nos lo dice. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas, Bien. no desmayes, porque Jehová tu Dios estará Estar contigo, contigo. donde donde quiera cualquier casa estés. que estés haciendo Amén. por eso cuando tú te mueves haces cambios ¿Sí? rompes los paradigmas te estás claro. innovando entras en esa actitud mental positiva y haces tuya la palabra de Dios cuando te dice que todo, todo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece uh -huh. y lo que te dice en hebreos es pues de la fe. Sí. Le aceptas a lo que lleva se ve. lleva la bendición. La convicción de lo que Así no es. se ve. Uh -huh. Pero también nos dice, pues mira, ¿qué te mando que te esfuerces? Levántate donde estás. Eso. <risa> Levántate donde, de donde estás. Entonces, ¿por qué creen que la, la pregunta, ¿qué estás haciendo? Sí, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Para mejorar la condición actual en, en uh -huh. la que te encuentras. Uh -huh. Se, ¿Se entiende todo esto, mi amado, mi amada? Miren, con eso les queremos decir que queremos lo mejor para ustedes. Amén, así es. Simple así y sí. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque queremos lo mejor para ti. Ya no queremos que estén este, batallando, que estén sufriendo, sino que eh, se, sean renovados día a día y que también puedan ustedes este, hacer algo por otras personas. Eso es bien importante. Porque es, es muy importante. Cuando nosotros le decimos que compartan los, los videos, ¿por qué creen que es? Porque otra gente también lo necesita. También lo necesita. Todo el mundo a nuestro to, alrededor. Todo necesita. mundo, todo el mundo. Así es. Cualquier persona, voltea a la izquierda, a la derecha, para adelante, para atrás, no para arriba con está pues el señor. Pero. Sí, no, no, no. Todo el mundo, mundo lo necesitamos. Todo el mundo lo necesitamos. Todo el mundo, todo el mundo. Ni nosotros quedamos exentos sí. de esto. No, no, no, también nosotros todavía seguimos innovando todavía que seguimos haciendo esa... cosas nuevas por eso estamos aquí tienes que llevar esa chispa la chispa de, de, de, de la bendición de la actitud mental positiva ah, pues sí y llenos de fe, de confianza y de seguridad Amén. en el Señor Amén. entonces los elementos necesarios para el triunfo o el éxito son pasión agallas entusiasmo y las ganas y el deseo de querer salir adelante, eso es. esas son algunas. Algunas. <risa> hay, una, una hay muchas, de... <risa> hay muchas, pero para no alargarlo. Al menos al nos ponemos eso. Así es. Tienes que tener pasión, agallas, entusiasmo. Y mi, las mi ganas amado, y el deseo de querer salir a nosotros así de jovencitos como estamos. Sí, estamos jovencitos. Aquí estamos con unas ganas, con una pasión, con un entusiasmo, con unas agallas y, y con un gran deseo Amén. de poder ayudar a todo el mundo. A mucha gente. Sí, sí, al, al, Con el gran deseo quiera. de ayudar. No importa dónde vivas, no importa. Puede estar allá en la Patagonia, no importa. Puede estar no allá importa. en el Sahara, no importa, de donde quiera que seas. Puedes es. Puedes hacer algo. Amén. Algo puedes claro hacer Claro que sí. Y... Así es para terminar en cierta forma. Después vamos a estar orando. Si tienes la pasión y tienes las agallas y el entusiasmo y las ganas y el deseo de querer salir adelante, pues escríbenos a tspf.info.com o bien a rafaelidatv.com pero solamente si tiene la pasión, la saga y el entusiasmo, uh -huh. así como nosotros. Sí, claro, claro, con el, el deseo, el ánimo de salir adelante. ¿Por qué? Porque lo que dice la escritura. Mira que te mando. Que te esfuerces. Y ¿Quién que, lo dice? Lo dice pues, el Señor. Y que seas valiente. Y que, seas, y que y no, no temas. No, no, que no desmayes. mire hace tiempo escribimos una reflexión que después se las vamos a platicar. Uh -huh. Los robasueños. ¡Ah, los robasueños! ¿Cuánta <risa> gente hay que le platicas, oye, vete que quiero hacer eso? No, hombre, ¿para qué te metes en eso? No, ¿para te... Cuidado con los robasueños, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuidado. No. Oh, no, hombre, mira, a mi tía le fue uh, de la patada en eso. Pues, ¿qué hizo tu tía? A lo mejor tu tía no hizo lo que tenía que hacer. Pues sí, claro. Pero si sí, tú ya. lo haces lo correcto, lo, lo, lo bien hecho. Y no engañes a nadie. Ni, y no claro. estás mintiendo. Y tú si quieres apasionadamente, con, con ganas, con entusiasmo, Amén. hacer las cosas. No te ves como tu tía. No. O claro, como claro. la tía de, de aquella persona. Sí, así es. Y, y ese es el problema de que a veces esos robasueños uh -huh. vienen uh -huh. a, nuestra, a nuestra vida. Porque son nuestros mismos familiares, sí. amistades, conocidos, sí, compañeros los, de los, trabajo. Ahí te los encuentras donde quieras a los robasueños. Sí, sí, sí, definitivamente. Ya, olvídate de los robasueños. Mejor arrímate al árbol que te va a dar buen, buen cobijo. Así es. O buena sombra. Buena sombra. Entonces, mi amado y mi amada, si tú quieres, de veras, porque ya tienes la pasión, tienes las agallas, tienes el entusiasmo y las ganas de, de verdad, de, de verdad, de verdad de salir adelante, Así pues es. escríbenos escríbenos, nos es, escríbenos. a gmail.com o bien puedes escribirnos a tspf, que es taller de superación financiero info arroba gmail .com, tspf tspf.info arroba gmail.com espero recibir tu correo y vamos a seguir orando, Así es. vamos a seguir intercediendo por las personas. Mira, no no si les platicara todos los Mira, hace rato cuántos leíamos. Hace rato. Son muchas las necesidades que hay en el ser humano y, y realmente que se necesita, se necesita eh, innovarse, la persona aprender cosas nuevas, este cosas que no, no sabías, que no conocías. Entonces al aprender te va a gustar, te vas a sentir bien, contento, contenta y a la vez también pu vas a poder ayudar a otras personas sí. que están a tu alrededor. Entonces eso es lo, lo, lo bonito, lo precioso y sobre todas las cosas eh, confiar y creer en, en el Señor, buscarle en lo personal. Eh, a través de la oración Y conocerle a través de la Biblia A través de la palabra Ajá. Así de que Dios está con nosotros Estoy viendo ahorita Los últimos correos que, que recibimos Yo ahorita acabo de recibir uno más Ahorita hace sí. un, un, Unos no momentos sé. Lo que me está extrañando uh -huh. que, que hay gente Que está moviéndose De un país a otro okay. de, de De Ecuador hacia otras partes y, y es que en muchos países hay, hay muchos problemas eh, por ejemplo los de Venezuela y los de México y de tantos países también sí, España sí, y, sí. En fin. están emigrando de un país a otro y entonces cuando la gente se mueve dice, y ahora qué hago uh -huh, uh -huh. Los gobiernos están esperando con los brazos abiertos Sí, vengan para acá No, no no, no, no es así Ni Estados Unidos lo hace tampoco no. Al contrario, se están tratando de, de sacar más gente cada día Así es Pero Va a contar mucho Tu deseo de querer seguir adelante Aún, aunque te cambies de país Sí Sí, definitivamente Y si te quedas en tu país Es mucho mejor porque ahí tienes más gente conocida y hablas y tienes las costumbres sí, puede ser de que más, todo el mundo lo tiene más apoyo uh -huh. entonces vamos a orar porque no podemos dejar de orar nosotros eso es algo que ya tenemos amén. en nuestro corazón, amén. en nuestra mente el de poder orar e interceder por todo el mundo amén y ahorita que me está escribiendo esta personita, ecuatoriana. Uh -huh. Me hace, me hacen sentir esa necesidad de orar por ella y por, por todas las, las personitas que, que, han escrito. que hoy y que ayer y antier y la semana pasada y el mes pasado y el año pasado y, todos, y hace dos años, y hace tres años. Todos los que han escrito. Todos los que han escrito. De orar por ustedes. No podemos menos más que orar e interceder, bendecirlos en el nombre del Señor. Que Dios les dé el deseo en sus para corazones Para que el Señor sí. Y cambie. Amén. Mentes, actitudes. Que cambie, eh, que les ponga la pasión por hacer las cosas Amén. nuevas. Amén, así es. Que, así que les ponga es. la pasión por innovarse, por hacer cosas muy diferentes. Dentro de lo que me escriben a veces A veces, a cada rato eh, Es un, un mejor trabajo uh -huh. Mira, déjate ayudar Y te vas a olvidar de ese, de ese cuadro Sí, sí, definitivamente Pero déjese ayudar Porque si no, pues se van a seguir quedando igual Claro, así Cambien es Cambien de condición Cambien, cambios, cambios Cambios, cambios, cambios. El AMP. <ríe> a el AMP. <ríe> la actitud mental positiva, lleno e impregnado de la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Así vamos a orar. Padre le adoramos, Padre le bendecimos, Alabamos honramos, su santo y nombre. glorificamos. Sí, santo señor. Nombre, dándole gracias a mi Dios por su amor, oh, mi por su Cristo, misericordia. En el nombre de Jesús, Señor. No bravo, podemos dejar de padre. pedir, Señor, por todas estas personas sí, que tenemos Cristo, aquí. Los correos que hemos señor. recibido. Cada pero nos unimos mi esposo y yo, señor, señor. Sí, oh Cristo. Para interceder sí, mi señor, por todas y cada una de esas personitas que están oh, aquí. Señor. Que nos han dicho, Señor, a través señor, de su señor. correo. Sí, la necesidad. Algunos Cristo, muy explícitos, otros no. Si pero mi hay señor, tanta necesidad. Si mi Padre Santo en sus manos nos ponemos, hay drogas, hay alcoholismo, sí, hay divorcios, separaciones. Señor, Mucho, hay señor, hay problemas Carlos, financieros, señor, señor. cambios de ciudad, sí, señor. cambios de país. Sí, padre, señor, en fin, hay, hay un sinnúmero de situaciones top. diversas. Mire, señor Pero está, padre, Santo, está, padre Santo, usted que conoce todo, sí, mi Cristo. usted que conoce todas las situaciones, sí, señor. usted que conoce usted a todas las personas, todo, Señor, señor y en especial las que buscan de usted sí señor todos los que han escrito señor padre santo ponga su mano sobre su, sus vidas conceda, señor y conceda los sí, deseos de su corazón concedales padre pero que cambien de actitud sí señor así ah, señor que pongan su fe en usted señor usted que y que usted señor. obre de una manera maravillosa sí señor para la gloria de su nombre. Sí, señor. Sí, señor, en el nombre de Jesús. De en Cristo de... Jesús. Aleluya. Y a ti te digo, sí, sí, recibe, la de Jesús. recibe la bendición. Recibe la bendición. Reciba la bendición. En el nombre del Hijo nombre y del, del Espíritu, Espíritu Santo. Santo, sí. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Los dejamos. Amén. Pero sí queremos. Que nos escriban, ya hagan cambios. Si esta información te ha servido, háganlo. Así es. Y compártela. Compártela. A otros les puede hacer mucho bien. Y cuidado con los rubasueños. No permitas Así que es. nadie te quite la intención de querer hacer algo nuevo. No permitas que no nadie, permita, nadie, nadie, cuando digo nadie, nadie, absolutamente, que no sea ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu hermano, nadie, uh -huh. nadie, que nadie te quite la intención de querer hacer algo nuevo y diferente. Si a las demás personas te dicen, o las personas te dicen que a otra persona no le ha ido bien en algo que, que empezó, a ti sí uh -huh. te ve bien, si pones tu fe y tu confianza, Exacto. Por eso dice el escritura, todo, todo lo puedo lo puede en Cristo. En Cristo que me fortalece. Amén. Deja que te fortalezca. Haz tuyo Hebreos 11.1 uno. Es pues la fe. La certeza. Es que que se espera. Se espera, la convicción la de lo que no se ve. No se ve. Y es tuyo también. Mira Amén. que te mando, que te esfuerces que y que seas. Maligno. Maligno. No temas ni desmayes. Amén. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios está Estaba contigo. contigo ¿En qué? Que vayas. En lo que tú hagas. Amén donde tú vayas. Así es. Déjate ayudar. Amén. Déjate bendecir. Y gracias por estar aquí con nosotros. Así es. Y de esta manera, es que es, pues sí, nos despedimos. Nos despedimos. Gracias por estar eh, viendo y escuchando estos videos y gracias por compartirlos también. Que la bendición del Señor sea en cada uno de ustedes y les esperamos en el próximo video. Y escríbanos Toda persona que desee eh, hacer una innovación en, en sus vidas eh, quieran hacer esos cambios, escríbanos a tspfinfo@gmail.com y los que necesiten oración también eh, pueden escribirnos. Así es que bendiciones para todos. Bendiciones. Les dejo esto para que, si es necesario que hagas pausa en, en tu video, pues. Uh, eh, ahí lo, te, lo vas a tener. Así es. Bendiciones. Bendiciones.